Patas, ¿es verdad que te Tuvimos la pata? que dejar, sí, levantó, sí. levantó. Sacar el voto toda. Había elongación, el eso era bueno. Eso sí, sí se nota <risa> que, bueno, que la juventud, el deporte, Ay, actividad. Dije, ¿no? el, deporte, el aroma que... estaba bien, el aroma estaba bien. Sí, sí ¡Ah! con la cerveza perdí el olfato. Claro, ah, doctor, sí. no, no se olvide que le dije que tenía talco y todo. Mm, Tienes razón, sí. No, sí, no cuatro quesos. Humareda. Sí, claro, sí, lo que tuve No traigo, me permitió ver bien las lesiones. Cuatro quesos era de la Yo más respeto con la conductora. Primero, ¿qué son los lunares y por qué aparecen en nuestro cuerpo? Qué buena pregunta, en realidad, no lunares son células que no funcionan igual que la célula de al lado, vamos a decirlo en forma sencilla, por eso se ven y generalmente por lo menos los lunares pigmentados como vemos en las imágenes, son lunares producidos por una célula que se llama melanocito que es la que produce el color en la piel, es la que nos broncea cuando nos ponemos al sol cuando hay una mutación, un daño ya sea por ADN o por que tiene fragilidad en la célula y el ser humano ese, por ejemplo la gente de piel semipigmentada. No oscura, el negro negro no, porque el negro africano no se le vería el lunar, uh -huh. pero si sí el intermedio, el mestizo, el argentino o los españoles, los europeos, que no son los suecos puntualmente, o noruegos o dinamarqueses, que son blancos blancos y no se alcanza a ver porque no pigmentan, cuando la célula rompe ese mecanismo de producción de color normal, produce de más y ahí se ve el lunar. Ajá. Eso habla que está funcionando sí. mal, o sea, sería un mosaico dentro de nuestra piel, ¿no? uh -huh. como el mosaico en una pintura. Uh -huh. Pero es verdad que aparecen por ahí mucho más en verano por esto mismo que dice del sol. Correcto. Entonces, pero tiene que ver con una falta, me falta un poco más de protector solar... O no. Totalmente. En realidad hay una suma de factores. Está en la piel lábil, que forma los lunares fácilmente porque el paciente es más lábil. El ADN se rompe fácilmente por el daño solar, como vemos por ejemplo la imagen en la lupa, en este lunar que tenemos detrás de pantalla, o en pieles blancas. O también puede ser porque espontáneamente se produce porque el paciente en sí predispone a tener este tipo de lunares. Uh -huh. Por ejemplo, te podemos tomar a vos, Ornella, de ejemplo. Uh -huh. En las plantas no te pones las plantas a tomar sol uh -huh. o, por ejemplo, las palmas o no es el caso Ornella, pero un montón de pacientes que tienen lunares en zonas íntimas. En ese caso, bueno, esas zonas no están expuestas al sol, pero aparecen los claro. lunares. Uh -huh. Por eso es muy interesante concientizar a la población que vean a sus dermatólogos para que revisen esas zonas y vean si hay alguna lesión pigmentaria sospechosa. Pero todavía no sabes si tengo zonas síntomas. No, no, no, no, por eso digo. Lo de tengo cumpleaños. que ver, claro, no. claro. Se puede chequear. Igual en el cumpleaños no, por favor. No, claro. claro. claro. No elijan un cumpleaños no particular. ¿Y qué hay del relieve? Porque algunos son chatitos es y verdad. otros tienen un relieve. Eh, excelente pregunta. En realidad, el relieve juega un patrón importante en cuanto al crecimiento en profundidad del lunar. Pero las variables que siempre recomendamos que se revisen es el famo la famosa demotecnia ABCDE. A es de asimetría, o sea, uno pasa una línea en un lunar y se fija si es igual de una mitad que de la otra. ¿sí? B es el borde, cuando es irregular, tipo la costa de un mapa, ¿no es cierto?, sí. que es bien, bien irregular. C es el color, cuando hay más de un color en un mismo lunar. Y la D, el diámetro, cuando supera los 6 milímetros, ¿no es cierto? 5 o 6 milímetros. La E es la evolución y algunos hablan de la elevación. Ahora se dejó de lado. La elevación y se toma más en consideración la evolución. O sea, si un lunar crece rápidamente en poco tiempo, uh -huh. ahí tenemos que consultar rápidamente con un dermatólogo. Estoy presionado porque le dijo a Yacata y a Cata, muy buena pregunta, y me toca a mí. <risa> <Y> <risa> espero que se lo sea. Eh, ¿Y qué hay con esto que son lunares malignos y benignos? Sí, Dígale buena pregunta porque si no se la. Se me log, chaca, doc. se me ah, log, el programa. Muy buena pregunta. Gran pregunta. Va, va, va de vuelta, va de vuelta. Una pausa. Ay. Estoy con la. <risa> Nada, presionado por la muy buena pregunta de cada uno. ¿Qué hay de aquel lunar maligno barra benigno? Bien. Sí, para que él no... No es una buena pregunta. ¡Oh! <risa> es muy <obvio. risa> ¿Es bueno. Es buenísimo. Podría pasar igual. En realidad... Le ha pasado seguido. En realidad, todos los lunares en, se producen porque está funcionando mal Ay. la célula. O sea, como dije yo en un principio, está alterada la célula. sí. Lunares buenos en sí, si uno es sintácticamente puritano, no deberían de haber, ¿no? Pero sí podemos hablar de lunares malignos o con transformación maligna. Lo que pasa es que ya no sería un lunar, ya sería un tumor maligno. Mm. Pero está bueno el concepto tuyo para diferenciar, para que la gente tome conciencia y decir, bueno, tengo que ir a verme los lunares, porque a lo mejor uno de estos no es benigno, claro. ya es maligno. No hay lunares buenos y malos, okay. sino que hay o tumor maligno, o el lunar, que es benigno. Pero si Perfecto. tenemos muchos lunares y decimos que no, deberían, no deberíamos tener, ¿los podemos sacar a todos? O no, quedan. Sí, se pueden eventualmente, lo que pasa es que depende la cantidad que uno tiene de lunares y la predisposición familiar. Acá tengo uno, mirá. Eso es un lugar poco frecuente. Ese es Exactamente, acá, Ornella, dermatóloga, ha hecho un muy buen sí. diagnóstico, <risa> no, Es poco frecuente. Sí. Aparte Dejá el que tamaño tiene, que, tiene que tiene y la forma, yo lo primero que le sugeriría es que hiciese una dermatoscopía. No, no está hecho con fibra, ¿no? Porque es capaz de hacer... No, no. ¿Cómo? ¿Una derma qué? Dermatoscopia Es un estudio de la cual nos valemos los dermatólogos para ver en segundo plano, o sea, la segunda capa de la piel Con una lupa especial y luces especiales sí. Vemos cómo está conformado ese lunar O sea, si está ramificado abajo. para adentro Sí, mucho para adentro, no se no puede se ver puede Por eso porque... se recomienda sacarlo pero no, sí. no trajo ese aparato ah, para sacarlo. Pero este celular, tiene ¿no? como no, la, no, la, la no mapa que dice, la costa, ¿no? Tiene, es bastante regular. pero muy bien No, somos hermanos No somos no me la conté, Tiene madera, es lunar ama. Hasta Así que el controlarlo, Luna. controlarlo ¿Te lo has hecho controlar? para el líder ecosimpático. Ama, hacete, hacete una <ríe> dermatoscopía <ríe> ah, y de ahí vemos qué, qué se hace. ¿no? Yo, yo soy su, sugiero siempre sacarlo, el partidario como Ornela, lo que se ve raro... Sacarlo. ¿Y cómo, cómo se saca? ¿Tiene que hacer una operación? Las operaciones bien? son sumamente sencillas, la practican la mayoría de los dermatólogos, se pone anestesia local sí. y con un bisturí se saca con contorno y se hace un puntito y listo. queda ah, muy Pero raro. no se queda el agujero, digamos. El agujero no, no, no, no. Se ah. saca y se cierra Pero en conjunto. Amadeo termina en infección. Algo no, así, no, si bueno, Te le habían cortado la mano porque le pasa a Orne, acá Todo. preguntan si la tendencia a los lunares es hereditaria. Buena pregunta, ¿eh? Sí, le vamos a y decir. Al final menos Amadeo. Sí, sí. Se abajo ha hay, hay, hay, hay una tendencia hereditaria, se llama síndrome del nebus displásico o síndrome del BK. BK porque el primer médico que lo describió le puso síndrome de los iniciales de los dos primeros pacientes que tuvo, que eran dos hermanos, para que quede el concepto de lo hereditario y predisposición familiar. Y el nombre iniciaba de uno con B y el otro ben, con K. Eran británicos. Ben y Christine. Eh, más o menos. No sé bien cuál Calvary, fue son los Calvin. Segundo la Calvin. Y es el síndrome del Neudisplásico en donde suelen salir muchos lunares ante exposiciones cortas al sol. Pero al igual que los lunares, las manchitas, que por ahí dicen también, ay, igual que tu papá, igual que tu mamá, eso lo tienen también, es hereditario o no. En realidad hay una predisposición, ah, no es que se herede en forma eh, directa. Okay. ¿sí? Hay algunos síndromes y algunos otros problemas. Menos frecuente, uh -huh. pero más complicados, que sí son heredados uh -huh. directamente en forma, lo que le decimos técnicamente, autosómicamente dominante. Digamos se hereda de una generación a otra. Claro. Eh, ¿Están también los lunares de sangre o no son lunares? Esas pintitas como de sangre. Esa como... es la costa. Ah, yo tengo uno, pero no, es... no lo puedo mostrar. Yo, no. yo tengo es uno es en la pierna, sangre, que es siempre me pregunto qué será. Es el no. debus rubí. Es como un vasito sanguíneo que se le hizo una tetita, como cuando se hace en la ¿Para? manguera y no es nada más que eso entonces eh, se puede con láser se pueden cerrar actualmente hay tecnología láser que uno dispara ah. se calienta el glóbulo rojo que está, hay mucha cantidad dentro de esos neus o lunares Ay, me da impresión, me es se cierra y chao pero no es lunar no es grave y eso sí hay mucha predisposición hereditaria o puede haber un problema hepático si hay mucha cantidad entonces el, los problemas hepáticos marcan con esta cantidad de lunarcitos lo no, que yo tengo acaso en eso eh, esas son bolsas es por el sol por el sol. El, pero son rojos, ¿viste? Son claros. Tampoco tan cerca, okay. Una consulta en vivo. Tampo, tampoco tan cerca, me quieren arruinar la carrera. Pero, ¿viste que tengo como rojo acá? Sí, sí, no, pero eso, <risa> esos son telangiectasias, son vasitos dilatados por la exposición al sol. Ah, ok, pero yo me pongo protector. me lo puedo... ¿Protector? Ah, un turnito, que me saca un turnito, <risa> dice. <dislas. risa> Dice que estoy haciendo una consulta en vivo. Pero estoy preguntando por mi gente, por Dios. Si me, me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Totalmente, totalmente. La usamos como ejemplo de sí, la Sí, es población, un ejemplo. ¿no? Es que tengo otro por es acá. Es un corte ah, Ya que estamos. Pero no, pará, ah, de verdad, lo quiero mostrar. Ahí hay otro, ¿sí? ¿Viste? Sí, sí, sí. sí Fíjate. Es bien negrito, exacto. ¿Ese? No, hay, hay uno que. que ¿Tiene, ¿vale? ¿tiene en mí? ¿Qué tiene que ver la música? Ah. <risas> estamos haciendo una consulta, ¿no? Dos, pero yo toco algo que está sobre esa. ¡Acá! Es el micrófono de Este. A ver. No, pero ese es un fibromita. Bueno, ahí, ahí hay, hay, hay. Es por eso, eso hay que consultar a veces al profesional, no es algo malo. Es, eh, eso sí es predisposición <risa> genética. Salen fibromas como salen en la espalda, en las axilas, esas cositas que, pedacitos de piel que eh, cuelgan. Ah, la, en es falta de baño. Falta de baño. Eh, <risa> <¿Ese> es el... <risa> Algunos ¿Qué ¿Qué hablan de. Eso. acumulación de mugre, vale, ¿Qué Catarina, ¿qué es? No? en ¿También? realidad no, es predisposición. Suspendida. Catalina se cinco minutos. Gracias por todo.